Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos un día más a mi canal. Pues hoy tengo un video diferente y es un tratamiento estético que me hice hace un tiempo a finales de verano eh, que consistía en LPG, los masajes de LPG con la eh, aplicación de carboxiterapia. Ya esto es algo que yo me lo venía haciendo desde que estaba en Venezuela, me lo hice dos veces con, eh, en la estética de Graña González y obtuve muy, muy buenos re resultados con esto. Y soy una persona que tiene tendencia a tener muchísima celulitis, mi circulación no es la mejor de la vida. Sí, soy una pieza a nivel estético porque tengo la piel sensible, porque tengo mala circulación y bueno, es lo que, lo que hay. A día de hoy existen otros tratamientos más avanzados para eliminar celulitis, pero no están aptos para todo el mundo. Existe un tratamiento llamado selfina. Acudí a una doctora especialista en medicina estética en Paseo de Gracia en Barcelona para poder hacerme este tratamiento porque ya yo me había realizado una liposucción en el área de las piernas, lo que llaman aquí las cartucheras eh, y no estuve muy contenta con el resultado final porque sentía que todavía las tenía voluminosas y se me seguían viendo con celulitis. Ciertamente la liposucción no te elimina la celulitis, no, te, no, no, no tiene nada que ver, pero bueno, en mi mente yo creía que podía mejorarse el aspecto y ciertamente no he visto ningún resultado positivo. En cuanto a volumen, sí he visto un buen resultado también. Como todo, si lo combinas con dieta y ejercicio, pues tienes el resultado también. Pero en el caso de la celulitis es algo que es difícil de eh, quitar. Incluso gente que es súper flaca mmm, lo tienen. También tienen presencia de celulitis y es algo que hormonalmente las mujeres nos vemos con más tendencia a tener celulitis por nuestro ambiente hormonal. Eso no quiere decir que los hombres no tengan celulitis, también pueden tener celulitis, pero es un menor grado que se presenta en, en cuanto a los hombres por cómo están constituidos también sus tejidos y sus fibras musculares. Tanto la parte hormonal como sus tejidos de, de nivel muscular son completamente diferentes. Diferentes y por lo tanto nosotras nos vemos con esa desventaja de tener más celulitis que ellos. Pues ese tratamiento llamado selfina eh, consiste en colocarte como una especie de ventosa en donde van a levantar un poco la piel y como unas micro agujas, como un micro bisturí van a, a reventar, por así decir, pues los tejidos que tienen esas, esas capsulitas de celulitis y así las liberan y pueden eh, excretarse de, de manera mucho más fácil. ¿Qué pasa? Está muy bien el tratamiento siempre y cuando no tengas problemas de circulación y cicatrización. Yo observé que cuando me hice la, la cirugía de la liposucción, pues me quedaron muchas marcas. De hecho, tuvieron que suspenderme las inyecciones de clexane porque se me pusieron las piernas prácticamente negras por el clexane, por la sangre que tenía dentro de la, eh, de la cicatrización. Y por lo tanto... No soy una persona candidata a utilizar selfina. En ese momento la doctora de paseo de Grace, que es increíble, que es súper profesional, me dice, ¿por qué no te haces mejor una carboxiterapia? Ella me dice que para ella su diagnóstico era mejor utilizar carboxiterapia con masajes y no utilizar la selfina. Claro, la selfina tenía un una duración de aproximadamente 2 a 3 años si te lo sabes cuidar bien y si haces dieta y ejercicio y todo esto mientras que la carboxiterapia pues dura aproximadamente unos 6 meses esa es la diferencia y en cuanto a costes pues al final si sacas la cuenta y lo plateas por 3 años la carboxiterapia te viene saliendo más costosa pero como te digo es que no es para todo el mundo ni un tratamiento ni el otro y por eso acudo a a hacerme el tratamiento de carboxiterapia junto con la LPG que era algo que ya yo me venía haciendo en Venezuela y me dio muy buenos resultados en cuanto a la LPG es un masaje que te hacen con un equipo, es una especie de ventosa y te colocan una malla eh, transparente como de tul, por así decirlo, ese tipo de tela, una tela elástica, no sé cómo, cómo definirla y esto es para proteger tu piel porque la ventosa hace una succión importante, de esta manera pueda avanzar mucho más fácil en el masaje y no te lastima ni te deja morados en la piel. Y en cuanto a la carboxiterapia consiste en la aplicación subcutánea de un gas carbónico Este gas carbónico lo que hace es por ley de Le Chatelier, pues eh, dirige más oxígeno hacia la zona donde está siendo inyectado el gas. El oxígeno quema la grasa, por así decirlo, metaboliza la grasa y de esta manera pues pierdes la grasa que está localizada en los cúmulos de celulitis. Esto se hace también para lo que es la zona de las ojeras, para mejorar la circulación, en la zona de los brazos estético, a nivel estético para disminuir las medidas y la celulitis yo comencé mi tratamiento el 5 de octubre por lo que veo aquí y los cambios de verdad que fueron increíbles o sea yo sí sentía que cuando iba a las sesiones eh, sentía que me deshinchaba muchísimo eh, sentía que cada vez la ropa me quedaba mejor esto también estaba acompañado de una muy buena alimentación y recuerdo que en todo este tiempo bajé un 2% de grasa porque estoy siendo controlada con mi nutricionista y he bajado un 2% de grasa que es algo súper positivo porque ya estaba en niveles de normalidad de grasa y seguía bajando hasta llegar a un 20% que fue la última medición que tuve con ella y de verdad que estuvo increíble porque es un porcentaje de grasa que jamás había conseguido, además... En cuanto a las piernas, se nota un poco más la definición, se nota la piel mucho más lisa, se nota la piel más rejuvenecida. Eso también está súper positivo porque claro, al llegar mucho más sangre hacia, ese, hacia esa zona y donde tienes mayor oxigenación, pues tu piel se va a ver muchísimo mejor. Y los masajes también te ayudaban a que tuvieses esa, esa apariencia de eh, tensión en tu piel. En cuanto al tratamiento como tal, es bastante sencillo, son 20 minutos. Eh, cada procedimiento, lo ideal es que te hagas dos masajes de LPG a la semana y una sesión de carboxiterapia. Mi recomendación, yo he probado hacerme la carboxiterapia antes y después del masaje. Si te la puedes hacer después del masaje es mil veces mejor porque haz de cuenta que a tu piel le van a inyectar ese gas carbónico y luego va a venir una ventosa que va a desparcir todo ese gas en tu pierna y eso duele créeme las inyecciones de gas carbónico son molestas sí eh, molestan bastante es un dolor que es aceptable cada, cada quien tiene su umbral del dolor para mí era un dolor aceptable pero si me lo hacían después del masaje me sentía muchísimo mejor además Considero que hay mayor beneficio, puede ser algún efecto placebo, no lo sé, no está nada demostrado, que si la haces luego del masaje, tú al mover toda la superficie pues tienes mayor tor en mayor irrigación sanguínea y se aprovecha muchísimo mejor lo que es las inyecciones del gas carbónico. Y en cuanto a los resultados, pues para mí los resultados fueron fabulosos esta vez porque lo acompañé de una dieta y ejercicio estricto y, y, y serio, no como en las dos ocasiones anteriores en donde bueno, mmm, no hacía tanto la dieta, no hacía ejercicio en el nivel que lo estoy haciendo ahora y se nota muchísimo los cambios y la diferencia. Por ejemplo, empecé el 5 de agosto de este año y en mis caderas, la parte baja de mis caderas, tenía 101 centímetros, sí, un metro de cadera. <ríe> un poco más arriba, en la parte de los rayitos de abajo del abdomen, pues medían 95 centímetros y el contorno de mi pierna medía 61 centímetros. Para el día 23 de septiembre que fue que finalicé eh, las sesiones de LPG mi parte de la cadera había pasado de 101 a 99 mi parte del de rollito del abdomen el rollito bajo el abdomen de 95 a 89 y el diámetro de la pierna me había bajado de 61 a 59 yo soy una persona de piernas anchas, típica portuguesa de piernas anchas y a ver, o sea, se nota muchísimo más fitness, por así decirlo, muchísimo más definida la pierna con todo este tratamiento. Ciertamente es algo que tienes que continuar, ciertamente tienes que cuidar con la alimentación, tienes que cuidarte con no estar tomando alcohol porque eso ayuda a que te retengas el líquido, tienes que hacer ejercicio. Y adicionalmente esto aproximadamente cada seis meses te lo tienes que hacer. Entonces es algo súper bueno, pero bueno, tienes que ir teniendo esa conciencia de cada seis meses ir haciéndotelo y no esperar que sea nada más la época de eh, verano porque justamente en verano no te lo deberías hacer. Hay un riesgo que es la, la contraindicación más frecuente para ambos tratamientos Y es que te pueden salir morados A mí me salían morados en todas las sesiones Ciertamente en todas, absolutamente todas, me salieron morados lo que hacía es que cuando me hacía la carrocería, pero al principio de la semana por un, decirte un lunes, y yo iba a la playa un sábado entonces estaba todo ese tiempo para que eh, se mejorara el morado y utilizaba trombocid o algún tipo de crema para eh, quitar el, el hematoma y así poder ir a la playa sin dejar mancha en las pieles cuando vayas a la playa no puedes tener un hematoma si tienes un hematoma te tienes que proteger súper bien porque si no te puede quedar mancha entonces esa es la principal contraindicación que existe que te pueden crear morados entonces lo ideal es que te lo hagas meses antes a que comience la temporada de playa y calculas bueno seis meses eh, sería aproximadamente pues como a mitad de otoño y a mitad de primavera en esas épocas te lo deberías hacer y el mantener esa continuidad todo el tiempo abajo en la cajita de descripción les dejo el enlace del sitio en donde yo me lo hice en Barcelona bueno es en San Cugat del Vallés pero me pareció una clínica súper profesional de verdad la doctora Scarlett es lo máximo desde el momento en que yo entré a la clínica me sentí en total confianza y sentí que era igual de profesional que el centro estético de Granja González que utilizaba yo en, en Venezuela así que por lo tanto yo fui con los ojos cerrados y eh, aparte el personal es súper encantador, las chicas son lo máximo, las que te realizan el masaje, la doctora es un encanto y lo que les dije, el procedimiento dura 20 minutos el LPG y 20 minutos aproximadamente la carboxiterapia sumamente sencillo sumamente rápido y que una hora al día te la puedes dedicar tranquilamente bueno y esa fue mi experiencia con un tratamiento para la celulitis me encantaría decirte que es el definitivo el que no te va a salir más nunca el que vas a quedar digna y regia por toda la vida pero lamentablemente de momento eso no existe, quién sabe si en unos años la medicina avanza y podemos mejorar muchísimo en eso mientras tanto lo que puedes hacer es cuidar tu alimentación, entrenar pesado con las pesas, hacer cardiovascular, tomar suplementación de vitamina C porque ayuda a regenerar el colágeno y la elastina de tu cuerpo y simplemente cuidarte en cada día, controlar el estrés y tener hábitos de salud. Así que nos vemos en el próximo video y no te olvides suscribirte.